Imagínate vivir siempre en la época navideña y que todo el tiempo estés tomando ponche, cafecito, comiendo galletas de jengibre, haciendo casitas de jengibre, decorándolas, cantando villancicos todo el tiempo. Pero para eso necesitas estar muerto. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, estuve pensando seriamente qué podría recomendarles para estas épocas del año, estas épocas de sembrina. Recordé que en mi estante tengo un libro muy, muy especial que en lo personal a mí de verdad me encanta muchísimo por la temática, por los personajes... Eh, por la ambientación, o sea, todo súper súper padre, combina muchas cosas que me gustan y es el libro de no tu de Joe Hill, este súper libro, este ladrillote ay, neta que si lo leen les va a encantar un montón, como los no imaginan el libro habla sobre dos mundos extraordinarios, o sea, el mundo real como por decir aquí ahora nosotros y el otro, un mundo totalmente diferente en donde yo creo que aquí se aplicaría como la teoría de las cuerdas de que puedes pasar dimensiones y todo eso o sea, así de cool está el libro trata de una niña que es capaz de encontrar cosas perdidas en cualquier lado y lo hace a través de una bicicleta que es mágica que le ayuda a pasar como esto que les digo que es como dimensiones pues Ahorita puede estar aquí en este momento y solo dando algunas andadas en la bicicleta. Ya de pronto está en París, pero en la misma época. O sea, ahorita en este mismo año y puede encontrar un montón de cosas. Ella tiene ese don porque no cualquier niño de su edad o cualquier persona... Tiene esa gran habilidad. De hecho, a lo largo de la historia vamos viendo diferentes eh, personajes que tienen esta habilidad. Pero cada una de las personas que se va encontrando tiene objetos diferentes. Por ejemplo, en un momento dado se encuentra una persona que es bibliotecaria. Que ella tiene un objeto diferente que le ayuda a hacer tales cosas. Pero no todo es color rosita porque a medida de que vas usando... Eh, este artefacto para poder viajar a diferentes lados Te, vas de, te va desgastando una parte de tu cuerpo Pero eh, es diferente en cada persona A lo largo de la historia Ella va conociendo diferentes personajes Se va cruzando con muchas personas Muy extrañas, muy peculiares Y pasa un momento crucial en su vida Donde conoce a una persona Que no tiene nada de bueno No tiene nada de agradable Y no es tan cool como las personas que ha conocido y sí, ese es Charles Manson Charles, Charles Manson ese señor que tiene la habilidad de llevarte a Christmas Land gracias a un carro que tiene placas que se hacen llamar Nosferatu y bueno, a lo largo de esta historia estos dos personajes se cruzan y ahí va otra como otra historia super chida, super rara, tenebrosa y eh, pues no sé, o sea, neta no les quiero contar muchísimo porque, o sea, como que cada cosita es fundamental. Esta historia abarca tanto la vida de Victoria cuando era niña hasta que es una adulta y ya está casada. Una de las cosas que me gustaron de este libro es que todos los personajes son muy humanos, o sea, totalmente son humanos, te encariñas fácilmente. ...con cada uno de ellos. Yo me encariñé bastante con Victoria. Se los he mencionado en uno de los videos anteriores... ...que es las mujeres más fuertes... ...o las mujeres más luchadoras. no me acuerdo... ...pero de todas maneras se los dejo aquí en la i. Nos vamos dando cuenta cómo Victoria va creciendo a lo largo de la historia. O sea, es una niña en donde su familia tiene muchos problemas... ...donde sus papás se están divorciando. Ella trata de sobrellevar toda esta situación... Y pues se mete en cosas que no debe de meterse Y cuando es grande nos vamos dando cuenta que esta persona queda un poco tímida Es ya una persona, una mujer adulta que ya está casada, que tiene su familia Y que lucha constantemente para tener una familia unida, una familia eh, con una buena comunicación El personaje de Sharon Manson Porque también es una persona con muchos defectos Y que no le gusta estar sola Y que él, él no entiende el por qué Está haciendo lo que hace O sea, él piensa que Llevando a los niños a Christmas Land Les está haciendo un favor Los personajes son tan humanos Que te engañes con ellos Son pocos los libros que a pesar de que son así gordotes Toda la historia O sea, no hay necesidad de quitarle páginas No hay necesidad de quitar eh, elementos o algún personaje, porque todos son punto clave en esta historia sí da miedo, o sea sí es un, creo que es un terror psicológico, a pesar de que el libro no es psicológico y hay, hay páginas donde describe cosas sumamente no sé, tengo una amiga que su canal se los voy a dejar aquí que es bibliofílica, algo así no recuerdo, pero a ella le encanta todos estos libros que son así como de sangre que son explícitos que, o sea, no sé, todo este, este tipo de cosas y siento que a ella le va a encantar este libro hay unos capítulos en donde Victoria está siendo perseguida por algunas personas que no les voy a decir eh, y se escucha, eh, o sea, ella escucha así claramente los villancicos y, o sea, te lo, te lo describe tal cual y de repente ya sientes aquí la maldita tonada o sea y da miedo de verdad da miedo y como les digo, hubo ocasiones en las que yo tenía que parar el libro porque neta me daba miedo ya no tengo nada más que decirles más que lean neta, neta este libro y si ya lo leyeron aquí abajito en los comentarios cuéntenme qué les pareció y pues aquí abajito les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y hablemos de libros me pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Goodreads, por favor banda, síganme por favor y ayúdenme a que seamos ya 100 suscriptores y bueno, nada, espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!